El Historial Médico es una recopilación de información sobre un paciente que nos ayuda a ver las enfermedades que ha tenido a lo largo de su vida y sus síntomas actuales. Y también guiarnos en el desarrollo del tratamiento del paciente. El propósito del Historial Médico es ayudarnos a entender y diagnosticar el problema que el paciente tiene.